Decide ser feliz, libérate de las culpas que genera la palabra perfección. Vive y goza a plenitud tu experiencia sin esperar la muerte para alcanzar el cielo prometido. Decide ser feliz caminando a tu ritmo, sin importar cuál rápido despacio quieran ir los demás. Decide ser feliz, sin el estorbo innecesario de la hipocresía social, pues ésta solamente te lleva a cubrir tu verdadera identidad, convirtiéndote en marioneta ante todos los demás. Decide ser feliz, abandonando aquello que no te pertenece y que te hace carga a la hora de caminar. Devuelve a cada quien sus problemas, responsabilidades y vive tu mundo, tu espacio y tu tiempo. Humanos, busquen la luz, la tranquilidad y se toparán con la sabiduría.